Llegará alguien que te devuelva el aliento y la pasión, que te llegue al corazón, alguien a tu medida, alguien por quien no tendrás que bajar la mirada, alguien que no solo disfrute de tus locuras, sino además sea parte de ellas, alguien con quien no tengas miedo de mostrar tu lado tierno, alguien que te ayude a creer de nuevo. Hola amigos, bienvenidos a B-Lifers, Les saluda Ricardo Niño y me complace tenerlos nuevamente acá en nuestro canal. Digo nuestro, porque tú también haces parte de este proyecto tan interesante y tan bello. Me motivas, me motivas a diario a hacer esta clase de contenido. Muchos pasamos por decepciones amorosas y pensamos que después de eso no hay vida. Pensamos que nunca más podríamos volver a experimentar ese sentimiento y que no queda más que echarnos a llorar y entrar en depresión. Muchas personas no aceptan al mal de amores. Y es que le da vergüenza confesar cuando les ocurre una desilusión amorosa y tienden a pensar después que el amor verdadero es solo un cuento de hadas si conversas de este tema con tus amigos cercanos te darás cuenta de que casi todo el mundo piensa lo mismo en este momento son los sentimientos los que empiezan una batalla entre sí si puedes sentirte triste y molesto, pero no te preocupes, aunque parezca que nunca saldrás de esa nube gris, lo harás y conocerás a una persona que valga la pena y que será la indicada para ti. Puedes alejar cada una de estas emociones si despejas tu mente y ves las cosas buenas que te ofrece la vida. Si ese amor no era correspondido, no te eches a morir. Solo fue una mala experiencia que debes aprender a sobrellevar, ya que en la vida podemos obtener muchas de ellas. Para empezar a superar a un amor no correspondido, aleja las emociones y pensamientos negativos. Las emociones negativas Tienden a llevarte a hacer cosas que luego te puedas arrepentir. Habla sobre cada cosa que tengas en la mente y que puede perturbarte. Escribir es una buena forma de despejarte y de limpiar tu alma. Antes de abrirte completamente a una persona, debes estar seguro de que sea de tu suma confianza. No te descuides. Sabemos que el amor, cuando no es correspondido puede ser muy doloroso, pero no por eso debes olvidarte de ti mismo. No dejes de alimentarte como lo hacías antes ni cambies tu rutina de aseo personal. Seguir con lo que hacías antes de lo sucedido puede ayudarte a aceptar un poco más rápido la situación en la que te encuentras. Puedes comenzar una nueva rutina de ejercicio para liberar endorfinas y sentirte con mucho mejor ánimo. Ve el lado positivo que la vida te ofrece. Cuando rompes una relación, ves solo el lado negativo y sientes que te encuentras encerrado en un callejón sin salida. Date cuenta de las personas que te quieren como tus amigos y familias. Y céntrate en ese sentimiento de comodidad y protección que pueden brindarte. No te cargó más la cabeza por algo que ya pasó. Estar pensando en cómo pudieron pasar las cosas o cómo pudiste haberlas evitado no es sano para tu mente. Recuerda que todo lo que pasa en la vida es por una razón, y tal vez esa relación no iba a ir a ningún lado. Recuerda que llegará alguien que te devuelva el aliento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 esa va a ser la pareja perfecta para ti quédate con quien se alegre de tus éxitos así como tú te alegras de los de él de aquel que te quiera tal y como eres y no trate de cambiarte con el que compartas metas de vida y quiera cumplir cada una de ellas contigo si no te ofrece nada de estas cosas puedes estar claro de que no es tu pareja ideal y lo que traerá consigo son problemas Una experiencia fallida no significa que debas sumergirte en un mundo de tristeza y dolor. Al contrario, trata de pasar tiempo contigo y acepta el cariño que las personas cercanas a ti puedan darte. Este tipo de experiencia puede suceder mucho en la adolescencia, que es la edad en que muchos no saben qué es lo que quieren en su vida, y muchos menos tienen la capacidad de mantener una relación seria. Reduce tus niveles de ansiedad y trata de volver a tu vida anterior. Haz lo que te apasiona, lo que te quita el estrés. Puede ser una actividad deportiva que te ayude a nivelar los sentimientos que tienes o cualquier cosa que te apasione. Si sigues estas recomendaciones, en poco tiempo podrás volver a sonreír y mirar al pasado, solo para aprender la lección y no para recordar los malos momentos. al dar el primer paso para olvidar. Lo que menos debes hacer es hablar todo el tiempo sobre tu ex. Es completamente normal que al terminar una relación amorosa, este sea el tema principal por algunos meses y puede que de alguna manera inconsciente hables de los sucesos. Sin embargo, esto no es sano para algunas personas. Es posible que pienses que esto te ayuda a olvidar pero a otras solo les recuerda el dolor. No comiences una relación porque te sientas solo. Las relaciones de este tipo siempre terminan en fracaso y puedes quedar más afectado de lo que estabas antes. Estar solo es el mejor remedio para tu desilusión, aunque no lo creas. Luego de esa experiencia, no trates de buscar de inmediato a la persona que te hemos descrito el tiempo lo hará todo por ti y te la pondrá en el camino en el momento justo no dejes que nadie te quite tu esencia ni que trate de cambiar tu personalidad a su antojo oye recuerda que aún existen personas buenas a las que le dará todo lo que les puedes ofrecer y se sentirán tan felices de tenerte que te lo mostrarán cada vez que puedan y su amor nunca se acabará sí bueno eh, nosotros no debemos actuar a la ligera eh, en cuanto a esto cuando estamos hablando de esta manera no hay que amarnos hay que querernos ya luego viene el resto Merecemos todo lo bello de esta vida de este mundo, como para estar, no sé, enfocado en tonterías, por no decir estupideces. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Soy Ricardo Niño, y yo me despido, pero antes, te quiero pedir que por favor me regales un buen like. Te suscribas. Y actives la campanita de notificaciones para que de esta manera te esté avisando cada vez que subamos algún video. Adicionalmente a ello me gustaría pedirte que por favor, abajo en los comentarios, me dejes un emoji con una mariposa. Así sabré que llegas hasta el final y que este contenido te está gustando. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.